maravilloso porque acuérdense que era el día del amor del amor verdadero el día viernes santo es el día del amor con mayúscula <risa> con mayúscula y hoy día la mamita desolada, su hijo ahí de estar con sus apóstoles ahí todos preocupados ¿no es cierto? ¿qué va a pasar? Son humanos, acuérdense eh, que vamos a ver más adelante el, el, los discípulos de Mahú desesperados porque hoy se murió. <risas> y Tomás, vamos a ver, no creyó. Bueno, en este minuto acompañemos a la mamita Hoy día es un día de acompañar a la madre. Ahí podemos rezar el rosario, podemos compartir con ella, hablar de todas sus bondades, eh, hay un diálogo, la mamita la traemos, acompañándola, pero físicamente ahí, en el pensamiento, en la oración, a lo mejor vas a acompañar a una persona, que es una abuelita, a lo mejor un abuelito, ya por amor a ti, vamos, mamita. Ah, yo, tú estás acompañando ahí a los apóstoles, socios, pero operación, yo voy a acompañarte en nombre tuyo. Ahí que tu imaginación salga para cosas lindas y espirituales también, no solo para ah, cosas del mundo y que nos van a hacer cosas, hoy de estar imaginativa. Bueno, imagínate. Ya, tú, ahí, mamita, vamos, vamos a ver vamos a consolar si no puedo salir por teléfono si no con la oración de intercesión y vamos <risa> vamos que se puede eh, tenemos cada día al señor con nosotros que se puede todo para nada es imposible y mira aquí vamos a recordar el momento precioso de ahí del señor que está en la cruz ya a punto de entregar su vida como lo vimos ayer pero este pasaje lo vemos hoy día como acompañando a la mamita junto a la cruz de Jesús estaba su madre y Jesús al ver a su madre junto a ella al discípulo a quien tanto amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo y después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre palabras otra muestra más del amor como veíamos ayer ese amor desinteresado ese amor que no piensa en el egoísmo en uno solamente, sino que piensa en el otro y al pensar en el otro ahí, en ese minuto estaba pensando en ti, en dejarte ¿ah? a lo más apreciado y qué es lo que era lo más apreciado lo más apreciado es su madre, y se lo deja a su discípulo el único que estaba y los demás se habían pum, espantado te lo deja a ti, Juan eres tú y te dice Juan, Trini, Edelmira Josefina, Marta Cecilia, Jeremías Te dice, ahí te dejo a mi madre, cuídala Cuando andas solito por aquí Cuando andas solito por allá Recuerda que tienes a tu mamita contigo Y a la madre le dice, ahí está Cuídalo Y ella no está cuidando Así que hoy día Un momentito Recordemos a la mamita Que el Espíritu Santo te ilumine Te propongo un rosario, dos rosarios que aburrió pura Ave María pero esa si Ave María va a ir con una intención vas a dialogarlo si a ti todos los días te aburre que te digan que te ama la persona más no, ya me lo dijiste no ¿ah? que te lo demuestran en diferentes formas aquí lo mismo con nuestra mamita acuérdate que puede ser un servicio acuérdate que ella la mejor servidora apenas salió con Jesús a ver a su prima a lo mejor imítala hoy día tú y yo haciendo una obra, un servicio y ¡De mamita virgen cúbrenos con tu manto para que nada ni nadie nos aparte de este camino del amor del Señor uh. Construir mi casa sobre la roca, yo quiero construir mi casa sobre la roca, la roca que sale. roca segura está frente a mí si siere lo que él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Mi casa sobre la arena, oh no, no quiero construir mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde.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 Señor, mi señor, si hiciere lo que él me pide, sobre calzaré mi casa y podré llamar. Say